Bueno, mire, lo primero es decirle que nos da un enorme gusto eh, poder recibir a todo el directorio de la CAF y a todos eh, los funcionarios que están aquí y les agradecemos que hayan escogido a la CEPAL para celebrar esta asamblea. Eh, nos alegra muchísimo también haber firmado el memorándum de entendimiento por el cual vamos a poder colaborar y vamos eh, a poder hacer una conferencia similar a la de hoy eh, todos los años, va, se va a convertir en una conferencia anual. Eh, y creo que eh, hubo mu mucha energía, mucho compromiso. Se demuestra lo que se ha avanzado, pero también el, el importante camino por recorrer en todo el tema de reducir la desigualdad de género, de construir la sociedad del cuidado. Eh, la CAF también tiene, por supuesto, un departamento de investigación y tiene reportes anuales y muchos estudios. O sea, hay, hay un músculo, digamos, intelectual y de diagnóstico importante pero por eso es que sumar eh, esa, esa, esa, esa fuerza con la nuestra eh, donde por supuesto la CEPAL tiene, estamos celebrando el 75 aniversario de estar contribuyendo de tres cuartos de siglo al desarrollo de América Latina, de estar adaptando nuestro pensamiento, de estar influyendo sobre el tipo de la reflexión sobre las políticas públicas, eh, unir es, esas capacidades pero además, por supuesto, el músculo financiero que sí es eh, eh, exclusivo de la CAF, creo que es una combinación muy muy potente y en línea eh, con poder servir mucho mejor las dos instituciones eh, al desarrollo sostenible para una mayor productividad, mayor inclusividad eh, y un esquema más sostenible de desarrollo.